Y sean ustedes bienvenidos a la sección de mi canal Saludos Cítricos Y el primer saludo va para Drekar Que me comentó el comentario que dice Bastante buena la idea, me gustó mucho el video Me alegra mucho que te haya gustado Drekar Y un gran saludo para ti máquina, un gran saludo para Drekar Drekar un gran saludo para ti y, y nada, los requisitos para salir en esta sección de mi canal son sencillamente comentar algo relacionado con el video y ya con eso estarías al pendiente de recibir tu saludo en el siguiente video. Para eso te recomiendo estar suscrito y activar la campanita porque esta sección la hago en todos mis videos y saludo a la gente que comente algo relacionado con el video. Así que nada gente, vamos con el video de hoy vamos a ver vamos a saber se supone que yo soy el citra más grande quitando mi canal antiguo que mi canal antiguo Ok, después está este pibe que se llama Citra, luego este Citra, luego aquí otro Citra, se hace Citra, Citra Chichirta, luego Citra Octarina Oficial, ojo que hay otro que dice ser el oficial, cuando yo soy el oficial, te voy a comentar. Hay Kali Nika <risa> Tulagi mangu Terus Disito Tu Sepi De Bangu Bangu Nia Aja Kozong Tau. Mira guacho, yo soy el oficial Sorry Sorry ching. Eh, Oficial Citra Sorry Carita, carita, carita, carita Facepal No puede ser que alguien... Aquí está el otro Citra que dice Citra oficial, ¿qué pasa? ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Quién eres? Un bebé maltratado Hay de todo, un Citra oficial, un Citra mujer, un Citra bebé Mira, mira hay oficial Citra, soy el oficial Citra, lo siento. Que no sé, New Era, Electro House, Dance Cover, este, um, Gears Generation. Mira, guacho, te voy a comentar, un Citra Perú, <risa> Entonces, ¿estás diciendo que existe un multiverso? Exactamente, existe un multiverso. ¿Estás diciendo que existe un multiverso? One by one in Fortnite, a ver, ¿quién se... Queda con el nickname de Citra Bro, ahí lo tienes, tampoco quiero tirarle hate, estamos aquí vacilando un poco de que existe un multiverso de Citras, estamos viendo que hay un multiverso de Citras, hay un Citra árabe o bueno un Citra de esta cultura, Citra, una Citra mujer del 2014, Citra bebé. Ok, ¿qué más son? Citra BTS, New Era, Electro House, Citra, Citra Block Rack, Citra Channel. Mira, aquí está, está la misma, mira, está la misma, miren, a ver, es la misma, Citra Gadmir, está la misma, Citra Menzje, yo creo que no la misma, eh. Citra Sahani, Citra Kansas, Oblivious, Citra tiene un video. A ver, ¿qué video tiene? Call of Duty, Black Ops 2, Gameplay, Commentary with Citra New... El más fuerte del multiverso es el Citra bebé, sí, sí. <risa> Bonnie, Ipa, Citra. Mira, esta tiene más videos. Este, este tiene más videos. Al rato... O sea, es que todos son como este. No sé qué idioma es este, pero... ¿Por qué está comiendo? ¿Qué hace? Hai, hum, Hari kita magi, gore, mas durian. Y este es el momento donde tienes que dejar tu like si te está gustando y suscribirte, porque si no, el bebé citra zombie irá a por ti. Y créeme, eso no es bueno. ¿Sabe? Ok, básicamente está comiendo ¡Aquí hay otro video comiendo! ¡Aquí hay otro video comiendo! ¡Aquí hay otro video comiendo! ¿Quién eres? ¿Y por qué te llamas Citra? Dios mío, Citra comiendo, Citra mujer comiendo Uh, uh, el título es God, y emojis de, de guiñando el ojo a ver, ¿me puedes explicar okay. por qué subes un video comiendo? o sea, que puedes subir un video de, de, de lo que te ron el orto puedes subir un video de, de lo que sea papa, pero ¿qué es lo que quieras transmitir en tu video? y desactiva los comentarios Okay, siguiendo. Okay, Nung Citra Powell tiene un video. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Otro otra ¿Qué es esto? Em um, Ok, Citra Rini, mira, tengo una versión de Mika, es Koala <risa> What the fuck con, el, con el CJ, loco ¿Qué le pasa a CJ? ¿Qué le pasa a CJ? No, no entiendo Citra Kumala, de Wii, vamos a ver a CJ Oh, mira, mira No pain, no gain, mira, mira Vas a ver Vale, ahorita veo sus videos, que quiero ver Esperen, escuchemos esto, escuchemos esto Mira, hay un Citra Bot Manley Hay un Citra versión que hace canciones Hay un Citra que hace canciones Te voy a dejar otro like Ojo Nice, eh Le voy a comentar eso. Citra multicolor. Citra trapero. No lo entiendo, no lo comprendo. No lo comprendo. No lo comprendo. No lo comprendo.